Yo no, solamente trabajo para, para, yo no solamente trabajo para Fútbol Total, yo trabajo para mis amigos y mis hermanos peruanos. De fútbol se habla así Perú. Vamos todavía. Esta Bien. noche, véanlo. Tres de la mañana, hora de España. Por Ahí supuesto, estaré. pero ahora estás en Fútbol Total. Tres claro. de la mañana, hora de España. O sea, Ahí estaré. Para mí lo que tenés que hacer vos es buscar Arriba. otros planos Arriba y en la noche Perú. estar desde la puerta del hotel como corresponde. Sí. Pero bueno. Está bastante vago bueno, últimamente. Sí, claro. Si estamos tirando el año ya, ya. ¿no? Super, un super, pro, super, producción Bueno, te voy a decir una cosa. <ríe> sí. Aquí la gente aquí la gente dice que, cuidado, que si esto se arma un lío, Perú clasifica directo. <risa> claro, porque dicen que quien que sea Chile. Nosotros entramos directo. Claro, y tienen razón. Incluso está, pueden meter no, a Colombia. No, no, no, no, razón, razón, razón, no, no, no tienen razón. No. No, no tiene Adelante, razón, porque no, no. Bayron ¿Por Castillo participó en ocho partidos. Claro. Si a Ecuador se le quitan los puntos de esos ocho partidos, queda Chile cuarto y Perú quinto. Claro. Y Colombia sexto. Adelante, Alex. Imagínate tú. No, no, no. Es que vamos a ver. No solamente porque se altera la, la competencia. No es únicamente los partidos que jugó Bayron Castillo. Está alterada la competencia. Total. ¿O ¿O no? Ese argumento... Y puede generarse no, no Alex de, de... la Pero... descalificación no, no de jugador. No, de... claro, Porque claro, de hay, así, dos un... hay dos vertientes, Pero... y ojo que lo hemos hablado: hay dos vertientes, Pero... sí. pérdida de puntos y descalificación. En el segundo caso que plantea claro. Alex, claro. el favorecido sería Colombia, que es lo que hablé recién. Chile abogando claro. por otro. Una cosa es pérdida de puntos, otra cosa es descalificación. Y aquí en Colombia nos dijeron: entre chiste y chanza, señores, por las dudas, háganle fuerza a Perú para que el cupo 32 o 31 en este caso, porque el 32 va a ser el duelo entre Nueva Zelanda y Costa Rica. Se queda en la Conmebol, por Pero, las dudas. Entonces, eh, eh, quiero interpretar a Alex. Perú está pidiendo ir directo si Ecuador es descalificado. o que es que por ranking FIFA, claro. si queda fuera Italia, Ecuador, si sí, Italia. Claro. Ah, okay. a, a ver, es una pregunta sobre esto. Escuchá, escuchá lo que dijo el técnico chileno. 20 segundos, a, a ver. ver, ver. Prestándole mucha atención en el caso de que nos lleve al próximo Mundial. Nuestro tiempos, nuestro proceso se acortará. Estamos expectantes a, a la futura decisión de FIFA sobre este tema. Las cosas se ponen tensas para Ecuador. A pocos días de disputarse el repechaje de Perú, el medio mexicano Azteca Deportes dejó entrever que la FIFA ya habría tomado una decisión sobre el caso de Byron Castillo, que beneficiaría más a Chile que a Ecuador. A propósito de este tema, periodistas sudamericanos del programa Fútbol Total dieron su opinión sobre este caso. Para algunos Perú debería meterse como cuarto y pasar directo al Mundial, pero dejemos de explicaciones y escuchemos a los expertos hablando de este tema. Estamos en vivo para todo el mundo. Sabíamos que la no clasificación era una posibilidad, pero usted cómo ha visto el desenvolvimiento del equipo en esta oportunidad. Entregaron todo un partido parejo, difícil, eh, de marcador cerrado... ...bueno, después, lástima, lástima que quedamos eliminados a través de los penales... ...queríamos ganarlo durante el partido, pero no se pudo. Profesor, existe siempre esta pregunta y es constante. ¿Usted está terminando una etapa con Perú o continúa en carrera, de acuerdo a lo planteado? Bueno, ese no es momento para hablar de eso ahora, ¿no? En estos momentos no es momento para, para hablar sobre ese tema... Ya llegué, una vez que lleguemos a Lima, ya con el tiempo, ya vamos, veré a ver qué es lo que hago. ¿Qué tendría que decirle a esta hinchada que siempre acompañó y a pesar de todo, siempre ha estado al lado de la selección peruana? Nada, solamente palabras de agradecimiento. Cómo nos apoyaron, vinieron una multitud acá, o sea que, eh, lógicamente que no le pudimos dar esa alegría, así que eso nos duele. Adiós. Camino rumbo al siguiente mundial Un momento terrible y qué momento este, Que nos paraliza a todos en ese instante Sí, sí, un momento Bastante duro eh, Todos estábamos con la ilusión de, de ver nuestra bandera Otra vez en un mundial Queríamos ir un mundial por segunda vez consecutivo Y anda, Orgulloso de mis compañeros Que Que en la adversidad levant, Levantamos eh, ...hoy sabíamos que iba a ser un partido duro... ...lo fue así... ...y, y, y simplemente decirle a, a, a la hinchada... ...que, que lo sentimos... Ese, ...es un dolor bastante grande para nosotros. Ha sido un epílogo terrible... ...teniendo en cuenta que tapaste el primer penal, ...el primer disparo. Sí, sí, bueno... Eh, ...ahora queda apoyar... ...porque sé que... ...sé que hay muchos compañeros que que ahorita están pasándola muy mal y, y hay que estar con ellos también La derrota es de todos cuando se gana también es de todos ¿Lo perdimos en los penales o lo perdimos en los en los minutos de juego donde no pudimos hacer la diferencia? Bueno, perdimos el partido perdimos el partido, perdimos en los penales pero bueno, Australia también hizo lo suyo ¿no? un equipo rudo un equipo que corre eh, ...tuvimos un momento en el, en el segundo tiempo extra que, que estábamos encima... ...y bueno, ya está, solamente que pasar esta partida dura. Lo último, ¿le van a pedir a Gareca que se quede o todavía no han hablado de eso? Sí? Yo creo que ahorita es muy pronto para hablar de eso... Eh, ...me gustaría que se quede, sí... ...es un entrenador que nos ha enseñado mucho ha cambiado la mentalidad eh, de los jugadores y, y bueno, ojalá se pueda Pedro, gracias por acá. Pero gracias. Te agradecía. Qué gracias por las palabras porque es un momento duro. Esperábamos. El partido da para, para analizarlo largo y, y seguramente lo haremos a lo largo de, de la programación. Rápidamente podemos hablar de que estuvimos muy lejos de, de la mejor versión de Perú y necesitábamos una buena versión. Tuvimos una mala versión de la selección ante un rival serio, un rival complicado, un rival que desde lo físico supo plantear el partido. Tuvimos algunos momentos buenos en, en el inicio del segundo tiempo, cinco minutos eh, muy buenos en el segundo tiempo suplementario, pero cuando ya quedaban pocas energías, una pelota de flores en el palo. Y después los penales eh, que tienen eso, no que tienen eso de... De, ...del inicio con, con Galeza atajando muy bien un penal, un tapadón... ...y luego Advíncula estrellando una pelota en el palo... Eh, ...y después empiezan a patear los que no eran los elegidos inicialmente... ...y le toca a Alex Valera y lamentablemente eh, lo falla, ¿no? Eh, hay, hay un montón de cosas para conversar... ...pero, pero es difícil encontrar palabras que, que lleven alivio en estos momentos... No, ...no hay palabras que lleven alivio... ...simplemente una tristeza enorme y... De todas maneras hay que ser agradecido, agradecido con esta selección que nos trajo hasta acá, que la peleó, eh, que remontó momentos muy difíciles a lo largo de la eliminatoria, que estaba prácticamente eliminada después de la fecha 5 y supo levantarse, pero al final se quedó corto, se quedó corto porque hoy, hoy en, en esto que, que sabíamos que era un riesgo, que era jugar un solo partido, eh, jugando un solo partido te podías dar el lujo, como pasó en el repechaje del de 2017, no hacer un buen partido de visitantes con Nueva Zelanda, pero ganarlo en Lima con autoridad, de, de no hacer un buen partido y que el partido termine siendo este partido largo y llega a los penales. Y en los penales, eh, no, para mí no, no es una cuestión de suerte, pero, pero entran otros factores donde no necesariamente gana el mejor equipo. Hoy Perú no demostró ser mejor equipo de Australia. Tuvo algunos chispazos, pero a lo largo de los 90 minutos no, no hicimos lo que lo que esperábamos hacer. Después en el tiempo extra ya entran otros factores. ¿no? Tal cual, ¿no? Eh... Que decir, primero recuperando un poquito, ¿no? Primero recuperando un poquito de, de lo que ha sido la, la derrota. Eh, asimilar lo que ha sido esta, esta definición por penales. Me tocó, me tocó estar con Diego en la, en la de Uruguay en Copa América y, y pensé que por ahí iba cuando ataja el penal galese, ¿no? Claro, porque fue muy parecido, fue el sí. primer penal, se lo tapó a Suárez también en eh, Uruguay. Eh, pero bueno, el, el desenlace fue, fue otro, después fue mucho para analizar. No sé si pudieran escuchar la palabra de Ricardo Gareca, le decía yo a José ahorita, es muy prematuro hablar sobre la continuidad de Ricardo Gareca, creo que primero se tiene que procesar lo que ha sucedido el día de hoy. Sí, pero es inevitable, ¿no? Tocar el tema. Eh, justamente le, le comentaba a Diego también, eh, y, y bien decía esto, que no, no es el momento, pero es inevitable tocar el tema porque, como bien lo apuntó José Carlos hace un momento, eh, digamos, en su contrato dice que si Perú no pasaba a la Copa del Mundo, eh, llegaba a, a su finalidad eh, este, digamos este proceso, ¿no? Eh, así que que nos hagamos la pregunta de cuestionamiento de si sí o ¿no? Es, es inevitable. Sí, pero también es, es obvia la respuesta, ¿no? Eh, Arica, cuando terminó el Mundial pasado, se tomó un mes para pensarlo y ahora hay más tiempo, ¿no? Ahora hay más...